pues como les habíamos prometido estamos aquí en la sección de floresterías mayo flores para mi casa con javier nos va a hablar hoy de hablamos antes de acuaterapia de los regalos de los chiques regalo y ahora toca hablar también de san valentín Florestería claro. mayo para los enamorados Exacto. Que es lo que nos toca ahora se acerca el día se acerca el día nuestra fecha la fecha con que recibimos con más ilusión, uh -huh. porque es una fecha quizá más bonita de todas las que, las que celebramos con nuestros clientes. Pues la verdad es que sí. Bueno, en primer lugar, antes de que empecemos, porque nos, nos trae una sorpresa eh, Javier, que va a ser preparar eh, una mesa como si estuviéramos con nuestra pareja. Pero antes, me gustaría saber, me gustaría preguntarte. Porque, <coughs> ¿qué podemos regalarle, en este caso, en mi caso, por ejemplo, ¿qué, qué le puedo regalar a ella? Vamos a ver, yo creo que lo tenés claro en lo, la reina indiscutible de este día es la rosa y por supuesto la rosa roja la rosa uh -huh. con mucha pasión porque es un día sobre todo de mucha pasión de mucho sentimiento y es lo que quieres tú demostrar a tu pareja uh -huh. entonces la rosa roja, roja yo creo que es la estrella ¿no? la estrella luego hay otro un montón de, de flores orquídeas o otras flores pero yo creo que indiscutiblemente pasan los años y sigue, sigue siendo la rosa roja el 90% de nuestras ventas, porque es que es, es algo... Es, es lo que la forma también, supongo, de, de acercarnos a Floristerías en mayo y la forma de preparar la, la rosa también, que sea una... En eso ya sabes que somos, somos muy vanguardistas, eh, utilizamos unos papeles mm, sensacionales, utilizamos eh, unos lazos también muy muy bonitos, los diseños que conseguimos con todo eso y con otra serie de elementos que incorporamos, pues quedan unos arreglos muy bien. Pueden regalar desde una hasta las rosas cocena, que cada uno cocena. quiera. Sí. Luego tenemos composiciones que las hacemos en cristal, en cestas, hacemos violeteros, hacemos un montón de composiciones muy diferentes para que haya para todos los gustos y para todos los bolsillos. Pues ya sabéis chicos, eh, la rosa roja no falla. Si os acercáis no. a floristerías mayo encima vais a ser originales. Vais a ser eh, vanguardistas y aceptáis seguro. Y en el caso de ellas, para ellos, alguna, ¿alguna idea que nos des? Yo creo que seguimos con lo mismo. Es que, es que vamos a ver, hay un montón de artículos, pero que, artículos que podemos regalar en otros momentos. bonsais que es muy, muy, muy, muy, muy típico de, re, como ya de regalo. O ya en plan de regalo, plantas como una plant Anturium, que lo vamos a ver luego. Eh, cestas de plantas. Hay otra serie de artículos. Pero yo en cualquiera de los casos, tanto del de, de chico para la chica, de la chica para el chico, del de chico para el chico, de la chica para la chica, sí. como quieras hacerlo, es algo con pasión y qué más representativo que una rosa. Es una decir, rosa. que cualquier tipo de artículo que regale debe de ir acompañado con nuestra rosa o con nuestras rosas. También, también es verdad, puedes regalar otro regalo y una rosa sí, por es supuesto. el complemento ideal para cualquier regalo. Si a alguien se le ocurre en lugar de lo nuestro es lo perfecto para mí por supuesto eh, quiere regalar eh, por ejemplo joyería o otro tipo de regalo la o rosa. la cena que mejor que en ese momento tenerle una un rosa. detalle de una rosa roja. Creo que sí. El bonsai también me gusta a mí como idea, ¿eh? sí, pues doy sobre... ideas por ahí. Sí, a, mí me gustan los a mí para que me lo regalen también sería <risa> lo perfecto. Pues vamos a ir ya a montar la, la mesa de, Muy bien. de San Valentín. Que me parece... Sí, te hemos traído te un montaje de mesa, sí, bueno como ves ya estamos para, para que se sienten aquí dos personas ¿vale? Eh, eh, dos enamorados, sí, o, sí, sí. Sí. o a punto de enamorarse, o que tengan que volver a bueno. enamorarse, o nunca se bueno, sabe. Bueno, con ¿no? esto contamos con dos personas. Despierta pasión. De momento Exacto. hemos puesto un mantel eh, rojo, hemos puesto unos espejos y hemos puesto para recrear el ambiente dos copas con hielo, hielo artificial, hielo <risa> y eh, dos platos para recrear un poco el ambiente. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a colocar algo que yo no creo que nunca he traído, que son unos frascas pequeñitas, las utilizaban mucho para el tema de. para el tema de. de, de, de en, la, en las bodas, para centros de, de, de boda, boda. quedan magníficos, son muy pequeñitos, pero vas a ver qué juego nos van a dar. Eh, he traído otros dos tipos también, que vamos a colocar este por aquí, por ¿Con ejemplo. un poquito de agua? Sí, ya lo, uno. ya lo traigo con el agua puesta para uh -huh. que no tengamos y para que quede, nos sea muchísimo más fácil de trabajar imprescindible el agua ¿eh? imprescindible sí, claro, que nada. es cuando hemos utilizado esponja que esté húmedo todo lo que tengamos que, que esté siempre que con humedad sí. que no nos den un disgusto a mitad de, de la cena claro tratamos con flores y con ser, naturales, claro. seres naturales con seres vivos, vivos. Exactamente. exactamente he traído incluso las flores ya cortadas para poderlas poner he traído Gerberas, gerberas en rojo, gerberas en rojo, muy bonita. Hemos traído también Hipericum, que es otra en rojo también, que es también súper pasional. Hipericum. Hipericum. ¿Ya lo hemos tratado? Sí, uh, me suena eh, a mí de Lo de hemos día. tratado otras veces. Y hemos traído rosas, La por estrella. supuesto, La rosas, estrella. ¿vale? Y las vamos a colocar en otros dos puntos. Lo es que es una flor... Que Un no pasa de moda nunca. Sí. No, no, no, no, yo creo que es. Cada día más. Te lo he podido traer todo hecho con rosas. Uh -huh. Pero me ha parecido así más divertido. Y luego lo que vamos a hacer es, por supuesto, Ay, con no, esta luz no lo podemos hacer claro. una cena. Una tiene cena que ser de una tiene forma. Que ser, eh, íntima. Entonces vamos a ponerlo con unas velas de diferentes tipos. Yo he traído velas rojas porque, bueno, quizás sea lo más apropiado. El rojo es el color de la pasión. De estos momentos. Y cómo no la estrella de estos días, que son pétalo. los pétalos. Se pueden utilizar de mil formas los pétalos. En cualquier sitio, eh, se, nos compran muchísimas bolsas de pétalos, porque eh, hay gente que prepara su casa mm -hmm. y no eh, la casa. la, la cama. Mesa, en este caso. El servicio, todo, todo, todo, y van poniendo pétalos por, por diferentes puntos, haciendo caminos, haciendo... Bueno, y resulta, la verdad unos ambientes muy, muy, muy agradables. Ahí ya, Javier, cada uno compra los pétalos en este caso, y luego ya la imaginación, el sí, poder sí, de sí, cada sí, uno, sí, sí, de la, sí. la mente, y la, ori la originalidad, ahí ya cada uno tiene que hacer su trabajo. Como veis, hemos creado un ambiente, muy que solo nos falta poner unos buenos platos la que sí. aquí para algo que hayamos hecho con mucho cariño, con mucho amor, que es lo principal de claro estos días. Que sí, también. No sé qué les parecerán. Pues a mí me encanta. La verdad que es una composición sencilla y a la vez, pues la verdad que... Sí. Muy pasional, la verdad que el rojo sí. resalta, resalta... Lo que quería mucho. es eso, demostrar que, uh -huh. volvemos a lo mismo, no hace falta unas grandes cantidades de dinero, hace falta muy poco. De dinero El detalle, bien montado con gusto y conseguimos... Es un ambiente... dónde ponerlo. El color. El color Acuérdate es que sí, en este caso más que ninguno. Queremos ver otra planta, sí. Javier, porque nos has traído... Pues con estos vamos a verlos. hoy todo es con corazón, por supuesto. Sí, además, <risa> Mira, no había... Os hemos traído el Anturium. Anturium. Sí, Anturium. Eh, esta planta es una planta, siempre decimos el origen de Costa Rica, se da sobre todo por el centro y sur de, de Sudamérica. Es una planta que se ha convertido en una estrella de, de planta de interior. De interior. Sí. Uh -huh. En origen... Se daba en las selvas, en lugares muy húmedos, con lo cual quiere mucho la humedad. Uh -huh. Claro, nosotros en nuestra casa es complicado, lo que debemos hacer es... Pulverizarla, ¿no? Pulverizarla mucho. Pero en cambio la tierra requiere estar húmeda, pero no en exceso. Y siempre vigilando lo que decimos, que en el recipiente nunca tengamos agua acumula acumulada, ¿vale? Uh -huh. Eso sí es importante. Uh -huh. Quiere luz, pero también digo lo mismo, quiere luz, pero no sol el no sol directo el, el sol entre cristales igual que a cualquier uh -huh. ser vivo quema porque la, no deja de ser una lupa claro. entonces bueno pues no no es lo más consejos pulverizarla de vez en cuando luz que no sea sol directo y la tierra húmeda sin estar es, empapado exactamente la tierra ligeramente siempre húmeda cada cuánto pues depende del sitio pero cada tres cuatro cinco días es lo ideal perfecto pues hablando Bien. un poquito de, de los perfecto. enamorados para finalizar me comentabas que querías hacer un, un agradecimiento por lo que por supuesto había por supuesto agradecimiento el primero a, a la te, vosotros a la televisión muy porque a gusto, ¿eh? sí bueno, os dimos un sitio acogedor. Muy a gusto, muy a gusto en la feria de la boda, muy a gusto. <ríe> y, y, bueno, creamos un ambiente allí para los novios, que yo creo que fue entre mis compañeros del Grupo 8, que da, digo, y del Grupo 8, del grupo, de grupo Boda, quedamos, además no sería 8, seríamos no, 9 más ah. 2 colaboraciones que tenemos. Eh, creamos un... ...un espacio allí muy, muy bonito y muy diferente... ...los novios nos han felicitado... ...nos han dado su agradecimiento por, por crear aquella... ...esa oferta diferente y nosotros... ...yo transmitir en nombre mío... ...por supuesto en el de Mayo Floristerías... ...y por visitar mi estampa en particular... ...y de, en el de todo el grupo... Eh, ...daros las gracias por, por, por visitarnos... Sí. ...por hacernos partícipes de vuestras bodas... Eh, ...creo que hemos captado bastantes clientes por, por esa imagen tan positiva y tan divertida que dimos. Y luego cada uno vamos a demostrar en, en nuestros establecimientos que vamos a dar un buen, buen trabajo a, a nuestras novias. Perfecto, pues muchísimas gracias Javier por traernos estos detalles que nos van a ayudar mucho en estas fechas que se acercan, este San Valentín. Os esperamos allí, bueno, estaremos por el fin de semana por supuesto, pero eh, hasta el sábado a mediodía aunque seguramente se retrase mucho la hora del sábado al mediodía uh -huh. y luego por supuesto todo el lunes y todo el martes ininterrumpidamente hasta bien entrada la, la tarde o noche estaremos allí. ¿eh? Perfecto, pues allí, allí estaremos para, para comprar nuestros detalles, esa rosa ya saben que no, se, no puede faltar en estos días San Valentín. No. Muchísimas gracias, Javier. Muchas gracias a ti, Víctor. Y a todos ustedes, ya saben, San Valentín, que se acerca a los detalles. Ojo, cuidado, que hay que cuidarlo todo día a día, como las plantas. También hay que cuidar uh, las relaciones, las personas y, y eso es importante. El detalle. El detalle, vale. hay que estar. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos mañana en La 8 Magazine, a la misma hora, a las nueve y media. Les esperamos aquí, en La Ocho Salamanca.